Muy buenas. Muchas veces puede pasaros que queréis asistir a un evento online o tenéis alguna reunión con personas de distintos países, y el problema es encajar la hora y saber exactamente qué hora es en cada sitio, hay que ir calculando. Bueno, pues os quiero presentar una herramienta muy sencilla que os va a permitir planificar esas reuniones sabiendo exactamente qué hora es en cada uno de los países. Vamos a verlo. Esta es la herramienta, que podéis encontrarla en la web World Time Body, donde es muy sencilla. Yo tengo, Primero aparece una ubicación donde nosotros estemos y añadimos todas las ubicaciones que queramos. Por ejemplo, vamos a añadir Perú, México y Moscú. La versión gratuita nos permite un máximo de cuatro zonas. Como vemos, si yo tengo mi reunión en el mes de 24 de febrero, por ejemplo, a las 12 horas de Málaga, pues aquí nos está diciendo cuáles son las horas de los distintos países. A las 6 de la tarde en Lima, a las 5 en México y a las 2 en Moscú. Y la ventaja es que con esto podemos decir el link to this view, que lo que hace es genera una URL, la dirección que aparece arriba, única que podemos compartir con todos nuestros compañeros de la organización o con todos los asistentes al evento. Además de la versión web, también hay una versión móvil que podéis descargar desde el Play Store, que se llama TimeBuddy pulsáis a instalar y al abrir la aplicación el funcionamiento es muy similar nos aparece la ubicación actual y pulsando el botón más podemos añadir distintas zonas por ejemplo India Delhi New Brunswick Canada. Y de la misma forma tenemos la disponibilidad de la redacción de todas las franjas horarias. Pulsando en las tres líneas de arriba ya nos permite movernos y seleccionar la, la hora de la cita. Y compartir. Bueno, pues espero que este vídeo haya resultado interesante a todos los que seáis viajeros o tengáis reuniones internacionales. Y si ha gustado, darle un me gusta al vídeo y suscribiros.